Tomamos en consideración el tema de la seguridad a nivel estructural, de manera que la estructura esté preparada para un sismo, esté preparada para un terremoto, y las personas que vivan en el sitio se mantengan seguras por los próximos 80, 120 años. Tomamos en consideración el diseño de la edificación según los requisitos de ayuntamiento, obras públicas, turismo y las casas para esa zona. Es fundamental que cada proyecto se adapte a las leyes de manera que esto suba el beneficio, suba la facilidad para préstamos y suba el nivel de confianza para esos inquilinos que van a rentar o a comprar en algún momento.